Que llevo una pinza en la nariz, que llevo una pinza la nariz, es un invento, estoy preparando ese esparadrapo con el nervio de las tiras nasales aquellas, estoy haciendo pruebas, pero bueno, con una tira tiene muy poca fuerza, porque no, no levanta suficiente, pero no se despega el esparadrapo, ya lo iré perfeccionando, levanta muy poquito, abre muy poquito, abre menos que la otra, pero bueno, es casi gratis para esparadrapo y, y el nervio lo usa, entonces bueno, los 66 céntimos que me sale la otra cada una, pues me los ahorro, bueno de, depende cómo ¿eh? depende cómo porque la otra me durado un día y esta seguramente me durará un día o sea que al final lo mismo voy a, a las otras, bueno dos graditos dos graditos 23 y 16 es la hora Coca-Cola la hora fantástica para salir a entrenar una hora fantástica y ya está eh, tengo vengo a recoger los guantes que los tengo aquí en el coche pero en realidad eh, no nos vamos con el coche nos vamos a pata vale pero tiene los guantes aquí en el coche ya está cuatro cosas que tengo de cuando como por la mañana y eh, vamos al asunto, hoy nos toca nada simplemente hacer unos 350 y volverme más o menos bueno, 400 positivos y kilómetros, pues voy a salir unos 10 no lo sé, no lo sé, porque vamos a parte de asfalto, unas subidas suaves y ya está vamos simplemente a rodar para acumular kilómetros que debo del día y ya está nada más, poca cosa luego grabo por ahí, vamos con todo el montaje tengo... Tengo el frontal reventado ya. Joder, que eso. Ahí va a decir, qué poco alumbra. No, no, es que lo tapaba con el guante. Pues tengo el frontal bastante reventado ya de pilas. Pero bueno, por aprovecharlas, como no voy a ningún lado de, de tierra, que es asfalto puro, no hay ningún problema. Pues... ¿Qué iba a decir? Material que llevamos, pues... Lo que te abrigo, nada, el guante que os enseñé en el directo, el sencillo, aquel de 6 euros, del de Calón, que va bien, si no te mojas, no tiene problemas. Frontal, el de siempre, este un poquito más buencillo, con las piernas un poco listas. Las bambas de asfalto, media la pierna, medio limpia, ¿veis? Medio limpia, me refiero, eh, medio tapada. La pierna medio tapada, dos buffs, un buff aquí y otro buff arriba para las orejas por si solo llevas uno, no te puedes tapar el cuello, más las orejas, más un poco la cabeza, no da para tanto por eso llevo dos la verdad es que llevo una térmica finita aquella que llevo para, para los clips aquellos de grabar de grabar el de la, del pulso y van bien, van bien no hace demasiado calor, ni demasiado frío va bastante bien, muy un poco fresco pasando un polín de frío pero al menos no sudo, porque ya con los bubitos sudaría si llevo una térmica gorda Térmica finita y cortavientos y ya está, este no es impermeable. La verdad es que combinación buena. Llevaremos ahora, estaremos ya un gradito. Yo creo ya un gradito. Cuando lleguen las 12 de la noche o la una, cuando acabemos las 12 y pico, pues lo mismo ya estaremos a cero, no lo sé, pero por ahí andaremos. Vamos a ver qué tal aguanta la, la cámara, que la pila es original de, de GoPro, que yo sepa sí, pero, pero bueno, espero que, que aguante la cámara más o menos la batería no hay mucho más que contar, es que no llevo la isotónica siempre un poquito poca cosa, pero tampoco vamos a estar mucho rato pero tampoco venirte con una riñonera para guardar la cámara, llevar la botella, llevar un poco de gel y todo iría muy mal y ya está, ya digo, está un poco hecha polvo la pila ya de la, del frontal y hasta ahora seguiremos por delante hemos, estado, hemos salido muy flojos 138 pulsaciones en subida tendida Súper flojo, zona 3, súper súper suave. Tenemos que correr en 11 horas. Lo he calculado. Si plegamos a las 12, que no plegaremos a las 12, plegaremos más tarde. En 11 horas estaríamos corriendo otra vez, más o menos a las 11 de la mañana. O sea que tampoco es un entreno simplemente de transición, simplemente acumular lo que debo del día. Intentar hacer 21 diarios, llevo unos 10 y medio, 11, más lo que haga ahora. Entonces, con eso me conformo. Media maratón diaria, más o menos. Un poco más, un poco menos, por unos días que haces más, otros días que a lo mejor no haces. Ya está, un poquito el rollo de este año va a ser un poquito esta, esta zona. Media maratón, diaria de media, más o menos, algo así. Venga, seguimos. Corriendo a la luz de la luna. Vaya tela. Bueno, mira cómo está la luna. ¿Eh? Menos mal porque... Instalo, te voy con el mínimo porque tengo muy poca pila y la llevo al mínimo mínimo para solo para que me vea o si viene un coche o algo verlo justo. Pero la llevo al mínimo mínimo. No llevo, ya digo, no llevo casi nada de. Muy poca luz, muy poca luz. No quedan pilas. Pero bueno, pero la urbanización está oscura. No sé qué pasa, que, que esta zona está totalmente a oscuras. Y así que como no llevo aire ahora no hace dando frío pues está súper oscura. Menos mal que me tiro afrontar porque no me lo iba a traer. Lo que pasa es que tengo un trozo que es ese que hemos pasado que está totalmente oscura y no hay, no hay farolas ni nada. digo, ahí sí que tengo que afrontar porque no veo ni torta. Pero ya digo, menos mal que tenemos la luna que nos está alumbrando un poquito y al menos nos permite correr un poco seguros porque si no es que no ves ni dónde pisas. Está todo totalmente, totalmente negro. Un poco, un poco terrorífico ahora estamos llegando abajo vamos a llegar abajo a la zona de empezar las cuestas y hay unos 70 positivos por cada serie haremos poca cosa yo digo con muchos 350 positivos y ya no volvemos y entre que llego a casa pues ya me salen 100 positivos más casi o sea que con esos 400 y pico positivos damos el día por hecho más 450 que llevamos ya del día 900 en en enganchados hoy o sea que es suficiente Venga, seguimos luego grabo un poquito pero en zona de luz ya pasaré por alguna calle que tenga un poco de luz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 ya grabaré poco más, venga, hasta luego Grabando, bueno, última última subida ya llevo 3.35 Más o menos Justillo van a quedar los 4.50, quizás no lleguen. Pero bueno, 454, 55, que tengo por la mañana dos sesiones. 900, que es lo que hay que sacar. En realidad con sacar 800 me vale para hacer la media. Así que ya está bien. Nada, subimos para arriba. Aquí iba a decir la GoPro. Fíjate, antes me ha hecho el engaño. Me ha hecho como que grababa, pero no se encendía la luz roja parpadeando. Eso significa que no grababa me he dado cuenta pero el otro día ya me lo hizo en la sesión de bici ya me lo hice y perdí alguna toma así que vamos aprendiendo cómo va la colega pero ya digo, GoPro no es tan estable como Sony lo que es en el en no hacer cosas más. no volverse loca en no encenderse sola o apagarse sola cuando no debe en no hacer fallos de tarjeta bueno, fallo de tarjeta muchas veces porque la tarjeta no es lo bastante rápida para la grabación de datos a mí me pasó al principio pero le metí un vez más rápida y ya me fue bien pero si otra también te hace un poco el tonto pero bueno, yo supongo que también lo haría Sony pero ya digo, en general mi cuerpo da la impresión de grabar mejor estabiliza un poco mejor pero pero ya digo que Sony es Sony mi GoPro es una marca de, de cámaras y Sony es una multinacional que te cagas, que flipas de robots, de todo. Bueno, pues venga poco a poco para arriba y hasta son las dos y media de la noche, más o menos. Así que no se puede decir que no tengamos fe para entrenar. Y ahí es donde se diferencia. Ya sabéis que yo no tengo gran nivel. Pero ahí es donde se diferencia el avance y el no avanzar y estancarse. Si tú, por ejemplo, te tiras varios días sin entrenar, te estás estancando. Varios días sin entrenar, si no es por obligación de lesión ni nada de eso, estás estancándote. El cuerpo es muy... es como las pesas, exactamente igual. O estás siempre dándole nuevos y se... ¿Cómo se dice? Nuevos... Ah, es como se llama. Bueno, nuevos impulsos, ya me entendéis. Nuevas intensidades y estímulos, nuevos estímulos, o te estancas. Así de claro. Entonces, como las intensidades estamos limitados a nuestra zona anaeróbica, a nuestra zona 5, que ahí no podemos trabajar prácticamente nada, muy poco tiempo, al final solo nos queda aumentar las horas de carga. No hay más. Entonces es importante... Si tú estás en 70-80 kilómetros y te estancas, tienes que meter más kilómetros y más de nivel. No hay más remedio, no hay más remedio, si no estarás estancado. Porque una vez que tú cojas tus 70-80 semanales con tantos positivos y le metas la máxima intensidad que puedes desarrollar en cada sesión que te toque intensidad, una vez que tú llegues a ese límite, no hay más tu tía, ya no puedes avanzar más. Te, te mejorarás hasta que cojas esa distancia, la tengas asimilada esos entrenos y esa intensidad pero a partir de que los asimiles vamos a poner que te dices un año para asimilar 80 kilómetros y 3.000 positivos o 3.500 una vez que tú lo asimiles no vas a mejorar más de ahí ya o sube la intensidad que prácticamente ya no puedes porque ya irás a tope hay muchas sesiones y otras necesitarás para recuperar el corazón. Ya lo único que puedes hacer es meter más kilómetros y más de nivel con intensidad. Pero más kilómetros y más de nivel. Es que ni no más. Hasta que nos lleguemos a nuestro tope natural de lesión. Que puede estar 160, 160 kilómetros semanales. Por positivos no habría problema en principio de lesión. Te cansado y sí, pero en principio los positivos no te lesionan. Hombre, cargan aductores, gemelos, pero no tanto como los kilómetros. Pero bueno, una vez que llegues a... Vamos, a 160, 170, 180, bestialidades así. Y 7,000, 8,000 positivos. Partida ahí ya. Es trabajar esas, esos, esas cargas con buenas intensidades y con buenos descansos. Entre medias y ya está. No puedo hacer más. Y, y a lo que llegues has llegado por tu tope natural pues por tu edad si tienes tanto, tanta edad vas a tener un topado vas a tener un tope de pulsaciones que no vas a poder subir te has topado por edad y si estás topado por ejemplo por peso porque pesas 3 o 4 kilos de más pues te has topado ahí o bajas peso no hay manera de avanzar Y así, por eso todos estamos casi todos estamos estancados avanzamos muy despacio y muy despacio y eso hay que romperlo, pero cuesta mucho romperlo. Romper el estancamiento necesita muchas horas de entreno. Muchas horas. Y el problema, que la mayoría de la gente, con un trabajo normal, no puedes romper esa, esa, ese, esa hora, por ejemplo, que puedes entrar. Para meterte tres horas diarias o cuatro. No puedes. Solo pueden los profesionales ya está, que tienen todo el tiempo del mundo No hay más Bueno, pues ahora ya Me meto en la zona tenebrosa Que encenderé la linterna, que la he tenido apagada todo el rato Para ahorrar batería Y ya está Y para casita acabaremos casi a la una Y ya está Contentos que hemos cumplido Hemos hecho lo que tocaba, sin miramientos Sin, ¿cómo se dice? Sin Sin reo... Ya me tenéis, sin hacer la olgastalería, decir no salgo, no salgo, no salgo. No, no, había que salir y lo tenía muy claro. Así que he cumplido, mañana un poco más. Venga. Luego si grabo el final de, de sesión en el coche. Vamos a ver cuántos grados hay. Bueno, no va mal esto, ¿eh? Me refiero que para la temperatura que es que habrá un grado o cero. Pues ya te digo, ahí lo he tenido que hacer, esta zona es más caliente, pero allí había una vaguada donde estaba subiendo que hacía bastante bruje y he ido así y ya está y con el huequecillo de la nariz ya te hace como una hue... Un, una pequeña camarita y ahí iba respirando y ya está como vamos a ritmos muy lentos tampoco hay que subir mucho la respiración venga por fin graba, por fin ha hecho otra vez el del tonto, ¿eh? ya le digo las gopros... Estamos a 0 graditos, 0 graditos. La 0,58. No está mal, no está mal. Bueno, pues bueno, ahora va a plegar. Bueno, eh, eh, 86 pulsaciones estoy. 86 pulsaciones, 85 pulsaciones y me quedo 84, claro, ya me estoy quedando aquí 82. Mira cómo bajo, ¿eh? Como bajo. Bueno, pues 455 positivos y ya está. Vamos a... Eh, 445 post negativos y... 13 kilómetros, 60, 600 metros, ¿vale? Venga, lo cerramos, porque si no, esto ya va a salir encima... Bueno, a ver, que ya estos entrenos son tranquilos, no son para hacer ningún récord, pero bueno, que tampoco es cuestión de estar perdiendo aquí minutos. Pues ya esta sesión un poco fría, un poquito fría, 0 grados, ni frío ni calor. Pero bueno, ya está contentito, me voy corriendo, son la una, ducharse volando y a dormir que mañana hay que madrugar. ¿Vale? Eh, pues ya está, nada más. Este ha aguantado como ha podido. está ¿Tiene pila? No, digo. Que no estoy deslumbrando. Pues ya está. Eh, sesión... ¿Cuánto hemos hecho? 13, 60, vale, 13, 13 llevo unos son, ah, mira, 24 y medio, 25, bueno, hemos cumplido, cumplido, venga, lo dejamos aquí, hasta la próxima, diario de trail, eh, digo, va, hoy grabo que era un día un poquito diferente, un día un poco más de, esto aguanta, sí, parece que aguanta, um, un poquito de día de, de frío, un poco diferente por la noche, no ser lo mismo de siempre, no venga, hasta luego, queda muy bien, deu